que además te incluye una promoción especial en asociación con Darktoons de 4 meses completamente gratis. ¡Descarga ya! Ahora sin más, continuamos. En nuestra primera noticia tenemos que Arkane, la adaptación de League of Legends, de Riot Games y Fortiche Productions, ganó el Emmy al Mejor Programa Animado el sábado, convirtiéndose en la primera serie original de Netflix en obtener ese honor. También en la categoría de programa animado en formato corto, Love, Dead and Robots de Netflix ganó por tercera vez. El cortometraje ganador de este año, Gíbaro, fue dirigido por Alberto Miguelgo, quien también ganó al Oscar a principios de este año por The Windshield Wiper. Continuando con las noticias, para sorpresa de todos, Danny Phantom ha regresado como novela gráfica. La misma continúa justo donde terminó la serie animada. Este revival llevará por nombre a Glitch in Time. La noticia fue dada a conocer por diversos portales reconocidos de animación y por la editorial del libro Abram Books, quien ya puso en preventa el libro con un premio aproximado de 15.99 dólares. En su sinopsis tenemos que Danny Phantom y sus mejores amigos Sam y Tucker comienzan a experimentar fallas mientras viajan por el tiempo. De repente, llega el archienemigo de Danny Phantom, Vlad Masters, a su puerta con noticias aterradoras. Danny Oscuro ha escapado de su prisión, por lo que Danny deberá reunirse con sus amigos y asociarse con Vlad al saltar a través del espacio y el tiempo para descubrir los secretos de la zona fantasma. Esta historia verá su estreno en el mes de julio de 2023. Entre otras noticias, Netflix ha publicado su calendario de largometrajes de otoño y se incluyen cuatro títulos animados en la lista. En orden de fecha de lanzamiento, las cuatro películas son Wendell Wild, de Henry Selig, a quien recordarás por dirigir El extraño mundo de Jack y Coraline con un filme que se estrenará en Netflix el 28 de octubre justo a tiempo para Halloween. La siguiente sería El dragón de mi padre de Cartoon Saloon, Irlanda, a estrenarse en el mes de noviembre. La misma adapta el libro infantil del mismo nombre. La siguiente animación sería Scrooge, un cuento de Navidad, una adaptación musical de la clásica historia navideña. Su lanzamiento será el 2 de diciembre. Y por último tenemos Pinocho de Guillermo del Toro, la tercera película de Pinocho de 2022 que probablemente sea la adaptación más esperada del año. Realizada en stop motion, su estreno será el día 9 de diciembre. Y hablando de estrenos, 11 años después de que los cortos de YouTube causaran sensación viral, Don't Hug Me and Scar estará de regreso con 6 nuevos episodios. Los mismos comenzarán a distribuirse en el Canal 4 del Reino Unido el 12 de septiembre. Y como pueden ver, recientemente se estrenó un nuevo tráiler promocional. El nuevo programa de televisión producido por Blink Industries continuará el viaje de aprendizaje surrealista de la soleada Clay Hill. Por ahora no se sabe si se emitirán en televisoras de otros países, pero seguramente estos nuevos episodios también lleguen a su canal oficial de YouTube. Continuando con las noticias, Cartoon Network se encuentra celebrando su aniversario número 30, ya que la primera emisión del canal fue el 1 de octubre del año 1992. Quienes deseen viajar al pasado por un rato podrán hacerlo con maratones diarios. Partiendo esta semana con Hora de Aventura, Un Show Más, El Laboratorio de Dexter, Coraje el Perro Cobarde, Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy y Ed, Ed y Eddie. Durante todo el mes se irán rotando otros clásicos como KND Los Chicos del Barrio y Las Maravillosas desventuras de Flapjack. Entre otras noticias, toda esta semana se estuvo celebrando en Guadalajara, México, el Festival Pixelal 2022. Y aquí te traigo las novedades más resaltantes de uno de los eventos más importantes de la animación. Este año, entre su larga lista de invitados especiales, tenemos nombres como Chucho Calderón de la Zona Cero, Dana Terrence de Old House, Alex Kirch de Gravity Falls, Matt Bradley de Amphibia, entre otros. Y este año, en la sección de Café Kong, un espacio para un intercambio informal y desenfadado con alguna de las grandes figuras internacionales de la industria del entretenimiento fue protagonizado por Dana Terrence, quien compartió con los asistentes al evento respondiendo preguntas y platicando. Pero las emociones se fueron a flor de piel cuando una fan le agradeció por el esfuerzo de crear The Old House, diciéndole que es una gran persona y que al mundo necesita más personas como ella sin dudas un momento muy emotivo. Otro de los eventos a resaltar fue la presentación interactiva de Pitching and Development de la creadora de Onyx Equinox, donde te enseñan cómo presentar tu proyecto y los distintos estados de desarrollo de una serie, y además contó a detalle cómo se desenvolvió en el tiempo hasta entrar en producción. El Festival Pixelal 2022 también fue un espacio para las mujeres directoras, el proyecto Flower Quest es parte de la selección Girl Power 4. La serie es dirigida por María Coelho y producido por Fabián Flores de Rayo Púrpura. Como dato curioso, en este concurso estuvo como finalista Amba Rosette, streamer de México, con su proyecto Floor and Punch. Por último, otro punto a destacar fue la participación de los hermanos Ambris con la exposición de arte de Frankelda, la cual exhibía a las marionetas del show para el disfrute de sus asistentes. Y además ofrecieron una firma de autógrafos y la charla Frankelda, ficción y verdad. ¿Cómo hacer tu proyecto realidad? Dirigida a Creadores. Continuando con los anuncios, les tengo una triste noticia. Y es que recientemente Mystery Ben 27, creador de Mystery Schools Animated, comentó que lastimosamente este año no se lanzará el último episodio de Mystery Schools, esto debido a que varios animadores y personas que trabajan en el proyecto han tenido muchas ocupaciones en varias cosas a la vez, provocando que este año sea imposible lanzar el episodio. Por lo pronto, confirma que lo más seguro es que el episodio final se suba quizá el año siguiente. Esta noticia la dio a conocer a través de las publicaciones de su Patreon, donde mantiene a sus Patreons informados del progreso del proyecto. En el mismo post, señala su agradecimiento a todos por su continuo apoyo y paciencia, y que espera poder ofrecer algo un poco más emocionante el próximo mes. Continuando con las noticias les traigo las novedades más resaltantes de lo que ha sido en estos días tanto la D23 Expo como el Disney Plus Day. Para empezar tenemos la confirmación de una precuela del Rey León que llevará por nombre Mufasa contando la historia de origen de uno de los reyes más grandes de la historia. Eso sí es poder. Es verdad. Oigo el nombre y tiemblo. Mufasa. Uy, otra vez. Mufasa. Uy. Mufasa. Mufasa. Mufasa. También tenemos otros anuncios oficiales, como lo son la secuela de Intensamente, que se estrenará en el verano 2024, donde seguiremos la vida adolescente de Riley con nuevas emociones. Por otra parte, tuvimos un pequeño adelanto de los diseños de Ember y Wade, dos personajes de la nueva película de Pixar, Elemental, a estrenarse en 2023. De la misma forma, se presentó un primer teaser trailer oficial de cómo será el live-action de La Sirenita, con Bailey cantando la canción icónica de Ariel. Su estreno se tiene programado para el mes de mayo de 2023. Otro live action confirmado es la secuela de Encantada. Junto a un tráiler oficial, en el filme la princesa deberá mudarse de ciudad, pero las cosas no parecen marchar como le gustaría, por lo que tendrá que recurrir a la magia y desear una vida de cuentos de hadas. Walt Disney Studios Animation también anunció el largometraje Wish, con fecha de estreno para el año 2023. Coescrito escrito por la directora creativa de Frozen y su secuela, la misma dijo que se inspiró en el 100 aniversario del estudio e interpretó un montaje de personajes de Disney mirando a las estrellas. Para finalizar, tenemos que el regreso de The Old House con su tercera temporada podría estar más cerca de lo que creemos pues recientemente tuvimos algunas sorpresas como un nuevo episodio Lumity y filtraciones de los escenarios de los últimos episodios. Recientemente Disney Channel anunció una nueva serie de cortos llamada Chibi Tiny Tales, que estará protagonizado por Luz Noceda y Amity Blight, y que tendrá su estreno hoy 10 de septiembre. Pasando a las filtraciones, recientemente se dieron a conocer algunos backgrounds que veremos probablemente al inicio del primer especial de la tercera temporada, el cual aparentemente se llamará Thanks to Them, o Gracias a ellos en su traducción, donde tenemos escenarios del mundo humano y la casa de luz. Y podemos suponer que tendrán un descanso de los recientes acontecimientos y se trazará un plan para volver a las islas. En la misma línea, el siguiente episodio llevaría por nombre For the Future, donde se ven algunas imágenes de las islas sirvientes y el símbolo del coleccionista. Por el momento no se tiene confirmado una fecha de estreno, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como PolarisM76, donde puedes conocerme un poco más. O en Twitter también como PolarisM76, donde les escribo noticias y pensamientos. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.